Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta primer, primera transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook del Museo Malvinas. Bien, eh, como sabrán, estamos todos en este momento eh, padeciendo esta pandemia del coronavirus. Estamos todos cumpliendo con el aislamiento social y obligatorio. Eh, los trabajadores y trabajadoras del museo Estamos apostando principalmente a eh, todo lo que es la difusión de contenidos de Malvinas en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como en la página del museo y por supuesto Facebook. Y para contarles un poco de las novedades de las cuales estamos al tanto últimamente, en el museo, en tanto sede, tanto edificio, del Museo de Malvinas, a partir de una iniciativa del Ministerio de Educación y del INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, se instalaron tanto en el edificio de EDUCAR como en la planta baja del museo, ambos emplazados en la EXESMA, Espacio de la Memoria por los Derechos Humanos, mil impresoras 3D con el objetivo de fabricar máscaras protectoras tanto para el personal de salud como para el personal de seguridad, con el objetivo de equipar mejor a los trabajadores en este contexto de lucha contra la pandemia del coronavirus. Bien, hoy es un día muy especial, hoy es primero de mayo. El primero de mayo es una fecha muy importante para la historia argentina. El primero de mayo es la fecha por la cual en 1853 se sanciona nuestra primera constitución. El primero de mayo de 1982 es la primera vez que la Fuerza Aérea Argentina combate contra un enemigo externo, estamos hablando de Gran Bretaña, en el contexto de la Guerra de Malvinas del año 82, y por sobre todas las cosas y el motivo por el cual es eh, feriado nacional, es el Día del de Trabajador y de la Trabajadora, y es por eso que le mandamos un fuerte abrazo a todos eh, aquellos quienes están comprendidos en las tareas esenciales que son fundamentales, en esta lucha contra la pandemia mundial del coronavirus. Hoy tenemos un invitado especial, me acompaña Uriel Erlich. Uriel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juan? Un gusto a todos y todas. Feliz día también del trabajador y trabajadora. Bien, para quienes no lo conocen, Uriel es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en políticas públicas en un convenio de UNSAM y Georgetown University. Y también es investigador eh, Citra Humet. ¿sí? Bien, eh, en este primer encuentro de esta primera edición, de este ciclo, eh, no podíamos esquivar de alguna manera la pregunta fundamental respecto de nuestra soberanía, que es que ¿por qué las Malvinas son argentinas? si ¿Sí? Nadie duda de que las Malvinas son argentinas, pero no es una mera consigna caprichosa decir que las Malvinas son argentinas, sino que nos respalda argumentos sólidos, fiacientes y hasta científicos de por qué las islas nos pertenecen y por lo tanto por qué la ocupación británica es ilegal, ilegítima y por sobre todas las cosas injusta. Eh, por experiencias que hemos tenido de visitantes que, nos han, que han venido al museo, ya sea estudiantes tanto de escuela secundaria como de escuela primaria, eh, siempre que les preguntamos a modo intuitivo por qué las Malvinas son argentinas, la mayoría de las personas eh, nos respondían un porque sí, porque son nuestras, porque nos corresponden. Una segunda respuesta un poco más, eh, más al, al grueso, eh, nos decían, bueno, porque se encuentran dentro del mar argentino. Y acá, digamos, eh, empezamos con lo que sería uno de nuestros primeros argumentos de soberanía de por qué las Islas Malvinas son argentinas, y es que son los argumentos geográficos. Eh, para sintetizarlo de una forma muy breve, es cierto, las Malvinas se encuentran dentro de lo que sería el mar, de lo que es, perdón, el mar argentino, y también se proyecta este argumento geográfico, dado que si nosotros agarramos la costa atlántica, vemos que se sumerge el continente americano, el continente sudamericano, hasta aproximadamente 300 metros de profundidad y vuelve a emerger en la forma de Malvinas. Es decir, las Islas Malvinas y el continente están unidos a partir de la plataforma continental submarina. Y eso responde a uno de nuestros primeros argumentos de soberanía, que es el geográfico. Sin embargo, lo vamos a a dejar ahí, porque lo vamos a profundizar en otro encuentro. Hoy vamos a hablar principalmente de nuestros otros argumentos de soberanía, que son los argumentos históricos que tienen como consecuencia el respaldo en el derecho, es decir, nuestros respaldos jurídicos, de por qué las Malvinas son argentinas. Y ahí, Uriel, te doy la palabra para que puedas contarnos y explicarnos un poco ¿Por qué las Malvinas son argentinas desde un punto de vista tanto histórico como jurídico? Bueno, primero agradezco la invitación al ciclo, a vos, Juan, también a Edgardo Esteban, el director del museo. Un gusto formar parte de esta primera actividad. Eh, y bueno, para hablar específicamente sobre la cuestión de la soberanía, me parece importante remitirnos precisamente a la resolución a partir de la cual la comunidad internacional de países, las Naciones Unidas particularmente, reconocieron que existe una disputa de soberanía entre dos partes, la Argentina y el Reino Unido de Irlanda, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esa resolución es la resolución 2065, que es la, una resolución de las Naciones Unidas del año, precisamente, 1965, y la Argentina ya desde la, propia, desde la primera Asamblea General de Naciones Unidas en 1946 ya había presentado, sus reservas ante la inclusión de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido como un territorio bajo su dominio. Año tras año la Argentina mantuvo su presentación y su reserva en Naciones Unidas y es en el contexto precisamente del, del proceso de descolonización en el cual la resolución establece por primera vez en la historia, después de 130 años de, de, lo, de la ocupación por la fuerza por parte del Reino Unido en 1833, de Gran Bretaña en 1833, que hay una disputa de soberanía que es entre, primero, dos partes, que es Argentina y el Reino Unido. Existe esa disputa de soberanía, o sea, reconoce la existencia de esa disputa de soberanía, y establece cuáles son la, qué, cuáles son los elementos que hay que considerar a la hora de resolverla, ¿no? Y ahí va a establecer, por un lado, la resolución 1514, que es la resolución del año 1960, que impulsa el proceso de descolonización, que se llama declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que busca poner fin al colonialismo y que tiene precisamente dos principios, que son la autodeterminación y la integridad territorial. La particularidad del caso de las Islas Malvinas es que es un caso precisamente particular y especial porque la colonización no se produjo sobre un pueblo sojuzgado, sino que el Reino Unido, Gran Bretaña, para hablar precisamente, en 1833 expulsó a la población civil y militar argentina que estaba hasta entonces, y a partir de entonces envió pobl población proveniente de la propia metrópoli. Por eso establecen sus considerandos, por un lado que son, como recién decía, dos partes, Argentina y el Reino Unido. Y para resolverla lo que requiere considerar también es la resolución 1514, la Carta de las Naciones Unidas, y como también en relación a este punto específico que muy importante, habla de los intereses de los isleños no los deseos de los isleños, sino los intereses de los isleños. ¿Por qué los intereses? Porque precisamente no se trata de un pueblo con derecho a la autodeterminación, porque no es un pueblo sojuzgado sino que lo que está limitado es el derecho de la Argentina a la integridad territorial. Que también, por eso decía, la 1514 es la que establece, en uno, uno de sus principios fundamentales, este derecho que es el que Argentina ve limitado. Esta, esta resolución del año 1965 es eh, el, también consecuencia y el resultado de la presentación que realiza el embajador Ruda, eh, el, el embajador argentino en 1964, un año antes, en, el, en lo que se conoce como el alegato Ruda, que es el que establece y sienta ¿no? lo, lo, el largo recorrido de precedentes de por qué la soberanía de las Islas Malvinas corresponde a la Argentina a partir de uno de los modos de adquisición de territorios reconocidos por el derecho internacional, que es la sucesión de estados. La Argentina, después de su, su independencia de España, tiene todas las atribuciones para ejercer su soberanía sobre las islas, y de hecho, eso ha hecho eh, hasta, precisamente, la ocupación en 1833 por la fuerza por parte de Gran Bretaña. Bien, entonces, para entender un poco, como bien eh, vos decías, las Malvinas son argentinas en una continuación jurídica respecto de lo que fue la administración española, es decir parte de los argumentos de por qué las Malvinas son argentinas, tenemos que retrotraernos a por qué las Malvinas fueron, en su momento, españolas. Y ahí hacemos un poco de, de historia. Eh, nuestros, ahí, nuestros argumentos de soberanía que se inician desde la, lo que era el, el periodo colonial español nacen con el Tratado de Tordesillas, Tratado de 1494 entre España y Portugal, mediados por el Papa Alejandro VI, respecto de cómo se tenía que dividir los territorios del nuevo continente, ¿sí? el continente americano. En ese tratado de Tordesillas, lo pueden buscar en Google, mapa de Tordesillas, van a ver que se traza en un mapa un meridiano vertical, que luego tras el descubrimiento de las islas a principios del siglo XVI, las Malvinas quedaron del lado español bajo este tratado. ¿Por qué es, es importante este primer antecedente? Por varias razones. Primero, porque estos laudos, estas mediaciones que hace la autoridad papal, es de alguna manera una fuente de derecho internacional reconocido por la gran mayoría de los estados nacionales tal cual como los conocemos hoy. Y tiene un dato de color, no menor, para analizar, para discutir, que es que la nacionalidad de Alejandro VI, es decir, el Papa que medió entre España y Portugal, era español. ¿Sí? Como para tener en cuenta una variable historiográfica a la hora de analizar la nacionalidad del Papa. ¿Sí? bien Avanzamos en el tiempo, tenemos el siglo XVIII, y otra de las razones o de los fundamentos de soberanía es el ejercicio territorial de soberanía. Y ahí es donde nos encontramos en el siglo XVIII, año 1764, donde las Islas Malvinas fueron ocupadas por primera vez por los seres humanos, digamos, ¿no? porque antes del siglo XVIII las Islas Malvinas se encontraban deshabitadas, es decir, no había presencia humana ahí, por los franceses. Y cuando los franceses ocupan por primera vez las Islas Malvinas en 1764, deciden bautizarlas como... Iles Malouins. ¿Por qué? Porque los franceses venían del puerto de San Malo y es así que deciden bautizar a las islas bajo este nombre. España protesta inmediatamente, invocando el Tratado de Tordesillas como un, como un antecedente soberanía ante las islas, y es que Francia acuerda con España, da el traspaso de soberanía a la corona española y los españoles deciden castellanizar su nombre de Isles Malouins a Islas Malvinas. En el medio hubo un conflicto que no vamos a andar mucho con los británicos, que también quisieron ocuparlas en ese momento. El resultado, en definitiva, es que los españoles acuerdan con los franceses, impiden la invasión británica de las islas en el siglo XVIII, y empiezan a obtener, entre otras cosas, el reconocimiento británico de la soberanía española en las islas. Avanzamos ya para el siglo XIX, nos encontramos con otro feriado, el 25 de mayo, día de la Revolución de Mayo, y a tan solo cinco días de la Revolución, el 30 de mayo de 1825, la primera junta firma un decreto, firmado por Saavedra, donde se hace cargo de la administración en términos presupuestarios de las Islas Malvinas, incorporándola a las islas en términos administrativos, como si fuera un buque navegando en ultramar. Y luego, en 1816, formalmente pasan a ser jurídicamente argentinas a partir del acta de independencia, bajo una figura jurídica llamada en latín uti possidetis, la cual establece que las antiguas delimitaciones virreinales pasan a ser estados independientes, es decir, pasamos del Virreinato del Río de la Plata, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ese territorio, independiente eh, de España, se transforma en un nuevo Estado-Nación. Eso incluía, por supuesto, la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Como si fuera poco, vamos a avanzar a 1820, momento en que, se iza por primera vez el pabellón argentino en nuestras islas, este año se cumple el bicentenario, principalmente el día 6 de noviembre, donde el gobierno argentino toma posesión efectiva de las Islas Malvinas e inicia a lo largo de la década de 1820 la administración efectiva de las islas. Sintetizando brevemente esta década del 20, fue la provincia de Buenos Aires que se encargó de administrar las Islas Malvinas con el objetivo de consolidar una población estable en las islas y que sea, por supuesto, económicamente sustentable. Para lograr este objetivo hizo eh, concesiones de tierras, principalmente en la Isla Soledad, la isla que se encuentra al este, y crea el 10 de junio de 1829 la Comandancia Político y Militar de Malvinas, nombrando a Luis Bernet como su primer comandante político-militar. Bernet, quien de alguna manera se encargaba del desarrollo económico de las islas, a partir de la creación de la comandancia, se le otorgan atribuciones jurisdiccionales, políticas, fiscales también, con el objetivo de, y atención con, con este dato, de resguardar a las costas de Malvinas para proteger a los recursos naturales de Malvinas, que en ese entonces eran los lobos y los elefantes marinos del sur, de la depredación de buques extranjeros. Es así que un día Luis Bernet se encuentra con buques eh, estadounidenses, quienes lo apresa en nombre del gobierno de Buenos Aires, los enjuicia, y como respuesta a ese juicio, tenemos un hecho histórico bastante particular, que es en diciembre de 1831, el bombardeo de la corbeta Lexington a el establecimiento argentino en las Islas Malvinas. Y acá es donde se empieza a complejizar la historia, porque es donde empieza a entrar Gran Bretaña. Gran Bretaña, en 1825 firma un tratado con la Argentina, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Es importante ese tratado porque es a partir de ese momento que Gran Bretaña reconoce a la Argentina como un país independiente de España, a cambio de un acuerdo de libre comercio. ¿Qué tenemos como antecedente? Que a partir de ese tratado de 1825, Gran Bretaña hace un reconocimiento implícito, por no decir explícito, de la soberanía argentina en Malvinas. Después del bombardeo de Estados Unidos de 1831, las relaciones diplomáticas empiezan a complejizar porque Gran Bretaña empieza a protestar ante el gobierno argentino de que las Islas Malvinas le pertenecen o es parte de la soberanía de su majestad el rey. La Cancillería Argentina de ese entonces se desentiende de este reclamo británico, se produce en ese momento una transición de gobierno entre Juan Manuel de Rosas y Balcarce en diciembre de 1832, y el 3 de enero de 1833, aprovechando la vulnerabilidad del pueblo argentino de Malvinas, que se estaba reconstruyendo después del bombardeo de Estados Unidos, es que se da la usurpación británica en Malvinas, expulsando al remanente de la población argentina en las islas. A partir de ese entonces, la Argentina reclama de forma diplomática e inmediata. Quien se encargó de llevar este reclamo fue el embajador argentino en Londres, Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, el prócer de Mayo. Hubo una discusión en Buenos Aires respecto de cuál sería la metodología óptima de reclamo soberanía y se optó por la metodología de reclamo diplomático y pacífico. Esa metodología de reclamo diplomático y pacífico que nace desde el comienzo, en 1833, se transformó a lo largo de la historia argentina en una política de Estado con, podríamos decir, una breve interrupción en lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82. Pero es muy interesante, y acá sí te vuelvo a dar la palabra, a Uriel, que nos cuentes, más allá del siglo XIX, cómo es que avanza el reclamo en el siglo XX en el marco de Naciones Unidas. Bien, para, para brevemente retomar esto que, que recién comentabas, esa serie de manifestaciones ciertos actos efectivos de, del ejercicio de la soberanía, tienen en 1829, el 10 de junio, la creación de, de la Comandancia Civil, Política y Militar, como, como recién comentaba Juan, y es precisamente el 10 de junio, el día que hoy hoy, hoy, hoy mismo es, ¿no? cada 10 de junio, el feriado nacional de reafirmación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y el sector antártico, ¿no? para hacer también ese, ese recorrido de los fundamentos de, de la soberanía argentina. Las Naciones Unidas en esta historia, en este en este recorrido y en este efectivo ejercicio que, que la Argentina ejerció sobre las islas en, hasta la, la usurpación por parte de Gran Bretaña en 1833, reconoce, como planteábamos recién, en 1965 la existencia de esta disputa de soberanía y a partir de ahí se inicia una serie de negociaciones bilaterales por primera vez en la historia, a partir de 1966, entre Argentina y Reino Unido. También para marcar algunos momentos importantes, algunos de hitos de esta historia vinculada a la soberanía, eh, este periodo que va desde 1966 hasta 1982, tiene interesante no solamente que eh, el Reino Unido reconocía y reconoció la existencia de la disputa de soberanía, sino que en distintos momentos hubieron avances efectivos con negociaciones oficiales y oficiosas, más o menos formales, con posibilidades y alternativas de solución a la disputa. Para situar algunas referencias sobre esto, en 1968 se produjo lo que se conoce como el memorándum de entendimiento, que es una alternativa de solución que establecía una transferencia eh, de la soberanía hacia la Argentina en una fecha a acordar. Ese es un primer momento, como sabemos a lo largo de la historia, ninguna de estas alternativas de solución llega efectivamente a destino, pero son importantes antecedentes jurídicos del de reconocimiento de la soberanía y también de la, la, los distintos momentos de las distintas negociaciones que tuvieron a lo largo de la historia. En 1974, también ya bajo el gobierno de, de Perón, eh, el Reino Unido propone en este caso un condominio, una, una una alternativa de solución que tiene que ver con una administración conjunta de ambos gobiernos sobre las islas, en la cual flamearían la bandera argentina y la bandera británica, en la cual el gobernador sería electo alternativamente una vez por la reina de, de Reino Unido, una vez por Inglaterra, una vez por el presidente argentino, y eh, también, y vuelvo a, vuelvo a para contextualizarlo, estamos no en el contexto del proceso de descolonización, la presión que tiene también el Reino Unido a nivel internacional en relación a sus distintos territorios eh, ocupados y eh, fundamentalmente también a partir del de trabajo diplomático realizado por la Argentina a partir de cual numerosas resoluciones eh, presionaban al Reino Unido en este sentido. Por razones de política doméstica en términos del Parlamento y fundamentalmente también del lobby de los isleños, las, las tratativas se frenaron eh, y la siguiente instancia de negociaciones se da hacia 1980, en septiembre de 1980 un año y medio antes del conflicto bélico, en el cual el Reino Unido propone en esta, en esta ocasión un, un leaseback, un arriendo un retroarriendo, que es una propuesta equivalente a la que le realizó a China en relación a Hong Kong una, una, un reconocimiento de la soberanía y una transferencia eh, que sería efectiva o oh, en el momento, pero con un arriendo a 99 años hacia la Argentina. Cuando el, el representante del Reino Unido, se llamaba Nicolás Ridley, vuelve al, al Reino Unido, tiene por un lado una posición dentro del Parlamento Británico, por otro lado también la oposición de, de parte de los isleños, y el Reino Unido frena las tratativas, y a partir de ahí no hay una nueva propuesta de negociación, solamente, como indican incluso los documentos británicos, bueno, es parte de intentar dejar correr el tiempo sabiendo también que estaba latente esta amenaza militar que el Reino Unido desoye de alguna manera. El conflicto bélico de 1982, y este es un elemento muy importante, no modifica el estatus jurídico de la disputa de soberanía. El conflicto bélico no cambia la cuestión jurídica en términos de lo que, que la, las propias Naciones Unidas establecen en noviembre de 1982 una nueva resolución, que llama a las partes a negociar a Argentina y al Reino Unido para encontrar por la vía pacífica una solución definitiva a la disputa de soberanía. Año tras año, desde entonces, como planteé, antes de 1962 y posteriormente también, las Naciones Unidas convocan a las partes a resolver pacíficamente la En 1983-84, año tras año, y desde 1989, estas resoluciones se sitúan específicamente dentro de lo que es conocido como el Comité de Descolonización, el Comité de los 24, que es el comité que tiene bajo tratamiento los casos pendientes de resolución, los casos que todavía están sujetos a un régimen colonial, que son 17, dentro de los cuales de los 17, uno es la cuestión Malvinas, y, y dentro de los 17, 10, son casos con situación con el Reino Unido. O sea, 10 de los 17 casos están bajo dominio británico, para también contextualizar. Para también continuar con la... Sí, Juan. No, para Juan. agregarte algo ahí un poco de esa época de, de posguerra, es importante analizar también otra resolución que se da también en el marco de la década del 70, que vos la conocés mejor que yo, eh, que es del año 76, que impide a las partes Hacer modificaciones unilaterales. ¿Te acordás el número de esa resolución? 31 es la resolución 3149. Incluso también, digo, porque estábamos centrándonos en la soberanía, pero y me viene bien tu referencia para volver hacia atrás también un, por un momento. En 1971 hay un acuerdo de comunicaciones que se conoce, que establece una serie de intercambios sobre asuntos prácticos, comunicaciones, vuelos, eh, también el establecimiento de IPF, del ADE, en las islas. A lo que refiere Juan, y, y me parece muy importante, tiene que ver con que esa, esa declaración, la 3149, que establece la posibilidad de eh, los actos unilaterales, se vincula principalmente al accionar británico que desde larga data, pero desde 1976, cuando se, a partir de la misión Shackleton, que envían, eh, dan cuenta de la existencia de hidrocarburos y también en relación a los recursos pesqueros, desde muchísimo atrás como planteabas al inicio de la charla, eh, promueven acciones unilaterales en el área en disputa, eh, extrayendo y apropiándose de recursos que pertenecen a 44 millones de argentinos y argentinas. En sí. ese sentido, la, las, las Naciones Unidas establecen esa resolución para eh, decirle a las partes que no pueden realizar acciones y modificaciones unilaterales en el área en disputa. Sí. Ahí te agrego, eh, en base a esa resolución, la 31 49, Vos mencionaste el conflicto bélico del año 82. Es importante también eh, hacer una aproximación respecto de la cuantificación de las consecuencias del conflicto. Porque esto por ahí es un dato que no necesariamente es un dato muy conocido. Que es el hecho de que el Reino Unido hasta el año 82 controlaba las Islas Malvinas las Islas Georgias, las Islas Sandwich del Sur, y tres millas náuticas alrededor de cada una. Como consecuencia, y a través del uso de la fuerza, porque no hay otra, no hay una explicación jurídica, el Reino Unido termina violando esa resolución 31 49, haciendo ampliaciones unilaterales de la extensión de su dominio, ya no solo sobre las islas, sino directamente sobre el Atlántico Sur y es así como a partir del año 85 y 86 el Reino Unido extiende partiendo de las Malvinas como un punto de partida 150 millas náuticas alrededor de las islas, a partir del año 90-91 extienden 50 millas náuticas más redondeando en 200 millas náuticas alrededor de Malvinas, y entre el año 93 y entre el año 95 Extendieron 200 millas náuticas alrededor de las Islas Georgias y alrededor de las Islas Sándwich del Sur. Acá un pequeño, muy breve paréntesis económico. En esos acuerdos que mencionaba Uriel en la década del 70, particularmente la propuesta de codominio del año 74, la economía de Malvinas era básicamente eh, de exportación de lana de oveja, ¿sí? una economía prácticamente de subsistencia. Y había una demanda económica por parte de los habitantes de Malvinas de bienes y servicios provistos por el Estado Nacional Argentino. Y es ahí que como consecuencia de los acuerdos que mencionaba Uriel, desembarcaron en Malvinas YPF, Gas del Estado, Correo Argentino. Y desembarcan también las maestras del continente, mal llamadas argentinas porque todas argentinas las maestras del continente, a enseñar castellano en la primaria de Puerto Argentino. A partir de la década del 80 y del 90, y como consecuencia del conflicto bélico del año 82, y en estas ampliaciones unilaterales de las millas náuticas hechas por el Reino Unido, es que la economía británica e ilegal en el Atlántico Sur, da un salto cualitativo de exportación de lana, con muy poco rendimiento económico, a la economía que tienen hoy en día de exportación de pesca, con ingresos por licitaciones de pesca, y también por ingresos de licitaciones de exploración de hidrocarburos offshore. Pequeño aporte, nada más. Y, y en relación también a lo que Juan refiere del Atlántico Sur, el otro elemento también presente y que es de preocupación, tiene que ver con la militarización del Atlántico Sur a partir del envío de barcos militares y de lo que es la base militar que está en las Islas Malvinas, en lo que es precisamente una zona definida como zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, ¿no? que como su nombre lo indica, esta base militar va en sentido absolutamente en contrario, y en contrario también al derecho internacional. Volviendo, retomando la cuestión de la soberanía y, y, y la continuidad de la, de la disputa jurídica, la, desde 1982 y, y a lo largo de la historia hay más de 200 pronunciamientos, de la comunidad internacional de países, de organismos internacionales, de organismos regionales, que reconocen eh, le, la soberanía en dos sentidos. Por un lado, de aquellos organismos que llaman a las partes, a la Argentina y al Reino Unido a negociar, que favorece la posición argentina por la renuencia británica a retomar las negociaciones sobre la soberanía desde 1982, de forma contraria al derecho internacional. Por otro lado, de aquellos organismos y países que, llaman a las partes, pero sobre todo reconocen la legitimidad, la legitimidad de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. En ese sentido podemos referir, son numerosas las resoluciones y numerosos los organismos y los países que reconocen esta situación, pero para citar simplemente algunos y, y, y, y ver también la importancia que tienen, podemos referir al MERCOSUR, a la UNASUR, a las Naciones Unidas, a la OEA, al G77 más China, que nuclea ¿no? este grupo importantísimo de países eh, a nivel internacional, el OLA, el Organismo de, de Latinoamericano de Energía, las cumbres de África y América Latina, ¿no? de los países incluso que tienen costa también en el Atlántico Sur y que es también un motivo, eh, un motivo y un sentido compartido, un interés compartido con los países de África, las cumbres de los países árabes árabe con América Latina. En síntesis, y, y fundamentalmente también en este recorrido que planteaba Juan, a partir del año 2003, eh, el gobierno nacional se propuso, los gobiernos nacionales a partir del año 2013 se propusieron eh, que la, la causa Malvinas no sea solamente una causa nacional, sino una causa regional y global, y por eso esta búsqueda de apoyos fue uno de los ejes de su política, y tuvo realmente un impacto muy importante y tuvo también un avance muy importante en los resultados obtenidos. Eh, Ahí, Takoto, es muy interesante lo que decís porque a partir de, digamos, del 2003, eh, Malvinas da un salto cualitativo en términos de reclamo soberanía, porque si nosotros analizamos el conflicto del año 82, que es el resabio que uno más tiene presente, por el feriado del 2 de abril, por lo que vemos en la escuela secundaria, primaria, si bien el escenario internacional era complejo, era visto en más o menos medida como un problema bilateral entre Argentina y Gran Bretaña. A partir del 2003 tenemos como novedad que ya el problema o la cuestión Malvinas deja de ser un problema estrictamente de la Argentina y pasar a ser un problema por empezar regional, es decir, hoy en día, a diferencia del año 82, contamos de forma unánime con el apoyo de todos los países de la región y como si fuera poco, logramos también de forma inédita en estos últimos 10-15 años el apoyo de países que no necesariamente son de la región, pero que también tienen un interés en común, como bien mencionaba Auriel, el pronunciamiento que tuvimos a favor de la Unión Africana, que nuclea a todos los países del África, G77 más China, después luego tuvimos los pronunciamientos de Rusia en 2014, de China en 2015, con el gesto simbólico no menor, lo agrego también como dato de color, volviendo un poco a lo que hablamos en un principio, con la foto que se sacó el Papa Francisco, con un cartel pidiendo que Argentina y Gran Bretaña se sienten a dialogar en términos de continuar o, o hacer caso a lo que indican las resoluciones de Naciones Unidas. El otro también eh, organismo importante en estos apoyos es la CELAC, que la CELAC precisamente nuclea a los países ¿no? de, de América Latina, pero también a los del Caribe, que forman parte de la Commonwealth, o sea, que tienen a la reina como máxima figura, que también llaman al diálogo y a la negociación a las partes. ¿no? Digo, me parece que fue un objetivo muy importante de la política exterior, es un objetivo muy importante de la política exterior, y en el que ha habido numerosos avances, y que también dan cuenta de la legitimidad que tiene hasta el día de hoy, ¿no? después de 180 años de, esta, de este largo recorrido, y más, si vamos, no, Digo, hacia Tordesillas y y hasta el presente, pero la, la vigencia que tiene está en este caso todavía colonial en el siglo XXI, ¿no? Sí, y ahí destacamos también el rol de la UNASUR, o, o el objetivo que se planteaba en, en la UNASUR en su momento, que a diferencia del MERCOSUR, que por ahí es un, un intento de integración regional desde una óptica económica, lo que tenía de interesante y de novedoso la UNASUR como proyecto era la integración o un camino hacia la integración política en materias muy sensibles, que no solamente atañen a un país, sino que atañen a la región, que tiene que ver con cuestiones diplomáticas, de relaciones exteriores, de defensa, y que por eso también la UNASUR en su momento fue un instrumento muy bueno para tratar de generar esta especie de unanimidad regional en cuanto a la causa y a la cuestión Malvinas, tomando en cuenta lo que vos mencionabas hace un ratito, Uriel, de que no casualmente se encuentra en Malvinas la base militar de la OTAN, no del de la Royal Navy, sino de la OTAN en el Atlántico Sur. Uh -huh. Bien. Contanos un poco, bueno, ahora el presente, estamos año 2020, cuáles son las perspectivas a futuro, cómo estamos hoy en día con Malvinas, cuáles son los caminos o las estrategias eh, a seguir. Bueno, en el discurso de asunción presidencial y también en, en la apertura de sesiones eh, legislativas, el presidente de la nación planteó, ¿no? algunos de los ejes centrales que hacen a la cuestión Malvinas, e incluso también, para, para retomar brevemente, donde el gobierno vuelve a constituir la Secretaría de Malvinas, en este caso como Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dando también, ¿no? un marco de sentido de la relación que hay entre el territorio de Malvinas, la cuestión del Atlántico Sur, y la Antártida, que tiene que ver con el Tratado Antártico y es un tema digo, por un lado aparte, pero que tiene alguna relación también que seguramente abordarán específicamente, que es un tema complejo en sí mismo, para, que da para toda una charla. Eh, uno de los elementos y uno de los ejes centrales que, que se propuso, que propuso uno, tiene que ver con la creación del Consejo Malvinas. El Consejo Malvinas eh, es un proyecto de ley que, según se presentó oficialmente por parte del secretario de Malvinas, Daniel Filmo, junto a lo que recién presentaba de, por el propio presidente de la nación, es un proyecto de ley que se estará por enviar al, al parlamento y que lo que busca es constituir un, un consejo conformado por sectores de el oficialismo, por representantes de la oposición, por excombatientes, por el sector académico y por eh, un representante o algún representante de la provincia de Tierra del Fuego provincia de Tierra del Fuego, no, e de islas del Atlántico Sur precisamente. No, la, el, el sentido este consejo es eh, construir este espacio colectivo y colegiado de, de trabajo a partir del cual consensuar políticas de Estado, ¿no? En este largo recorrido que nosotros planteábamos o que estuvimos retomando, eh, me parece que un elemento muy fuerte, muy importante de la, de la historia de la cuestión de las Islas Malvinas, que es que la Argentina nunca le reconoció al Reino Unido ninguna potestad sobre la soberanía en, en a las Islas, ¿no? Ese es un elemento muy fuerte, la Argentina jamás le reconoció absolutamente ninguna legitimidad a esa ocupación por la fuerza cometida en 1833, a diferencia de otros casos coloniales. Ese, ese fondo de la cuestión, que es un elemento de, que tiene mucha fuerza en la Argentina, tiene que ser acompañada por una política como política de Estado, una política que trascienda la alternancia de gobiernos, por una política que se consensúe entre los distintos actores políticos y sociales, de la academia también, y que esa política sea mantenida en el tiempo en términos de las tácticas y estrategias para, bajo el derecho internacional y como está establecido en la propia Constitución Nacional, retomar las negociaciones por la soberanía para volver a ejercer... Eh, volver a ejercer la, la, la soberanía argentina sobre las islas, ¿no?, a volver a asumir ese ejercicio. En eso me parece que esa política de Estado y ese consejo es muy importante también que estén acompañados por la sociedad en su conjunto. En la sociedad, así como en otros campos y en otros planos, la que también demanda y, y, y está ahí, y tiene que ser la que empuje y motorice la continuidad de determinadas políticas, me parece que en este caso también es muy importante el acompañamiento de la sociedad, de los distintos organismos, de las distintas organizaciones sociales, de combatientes, todo el entramado educativo, científico, que pueda también dar cuenta ¿no? de, de la importancia que tiene esta política, no solamente en términos históricos, sino también para el presente y para el futuro del país. Bien, ahí te, te sumo, y para ir redondeando un poco, este encuentro muy interesante... De alguna manera, lo que mencionabas recién, esta idea de, de consolidar a Malvinas como una política de Estado, pero que está acompañada por un fuerte respaldo popular eh, y eso de alguna manera explica la creación del Museo Malvinas en el año 2014 con el objetivo de difundir a escala masiva los argumentos de soberanía por el cual las Malvinas son argentinas, es decir, no basta con que tengamos a una élite, por llamarlo de alguna manera, científica o una élite en términos dedicada a las relaciones exteriores del país, sino que parte de consolidar a Malvinas como una política de Estado y que tenga una, una conducción en un sentido y que perdure en el tiempo, requiere de la mayor cantidad de difusión posible de, entre otras cosas, por qué las Malvinas son argentinas, motivo por el cual hicimos este encuentro. Quedaron Estoy viendo ahí los comentarios eh, respecto de la transmisión. Hubo muchas eh, preguntas relacionadas con el tema, algunas conexas, otras no tanto. Preguntaron por la extensión de las millas náuticas en el año 2009. Preguntaron también cuestiones históricas. Nos han mandado saludos desde Provincia de Buenos Aires, Río Grande, Tierra del Fuego. A todos ellos y ellas les anticipamos que no se preocupen que vamos a continuar con estas transmisiones eh, todos los viernes a las 18 horas, la idea es mantener este ciclo con distintas preguntas, porque cuando uno analiza ciertas disputas eh, geopolíticas, no solamente está en juego el territorio, los mercados, el saber científico tecnológico, el espacio, sino también el ciberespacio. Y así como a pesar del de aislamiento social y obligatorio, a pesar de la pandemia y a pesar de la cuarentena, mantenemos vigente esta idea y este sentir de difundir y seguir peleando por eh, nuestra soberanía y nuestra reivindicación de soberanía en nuestras Islas Malvinas. Para ir cerrando, no nos olvidemos mañana, 2 de mayo, también una fecha esencial de nuestra historia, es la fecha del hundimiento eh, injusto eh, del ARA General Belgrano, de los 649 caídos en el conflicto bélico del 82, 323 fueron del hundimiento de la general Belgrano, los invitamos eh, mañana a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para ahondar sobre eh, nuestra historia de Malvinas, y por supuesto agradecerte a vos Uriel por habernos acompañado en esta transmisión, eh, les mando un saludo a todos, a vos Uriel también, y nos encontramos el viernes que viene a las 18 horas en este ciclo de Memoria y Soberanía. Salut